Pues mira, te cuento un poquito primero lo que es la, la empresa. Hacemos yeah. eh, consultoría en innovación social, que es así, suena un poquito como yeah, diferente yeah. y tal. Sí, sí. Y lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes, que son muy diferentes entidades públicas, privadas, tercer sector, a eh, innovar en sus productos y servicios, eh, poniendo en el centro del análisis a las personas implicadas, a las personas usuarias. Entonces hacemos muy, muchos procesos de consulta y de participación eh, con las personas implicadas en ese producto o servicio. ¿Vale? Entonces, la, en relación con, lo, con la accesibilidad, la diversidad funcional, eh, lo que hemos hecho es contar un poquito nuestras experiencias. Hemos tenido varios proyectos en el sentido de, cuando haces algún diseño de un espacio o un diseño de un producto tecnológico que pretende dar, ser accesible y dar respuesta a las necesidades de personas con discapacidad, pues realmente ver si está respondiendo a las necesidades de esas personas. ¿no? Poner un poco en la evaluación, en el centro, a las personas usuarias. Es verdad que las tecnologías, la adaptación de los espacios son grandes herramientas para, para avanzar en autonomía, pero si no se pone, si no se tiene en cuenta cómo está afectando y se si está respondiendo a las necesidades de las personas, pues nos estamos quedando cojas, ¿no? Claro, porque muchas veces nosotros interpretamos que esa es la carencia o esa es la necesidad y al, y al final a lo mejor no es la necesidad sentida de la persona y hay que ir a la necesidad sentida, a la real, ¿no? Exactamente y además eh, también corremos el peligro de estandarizar a las personas, en este caso con discapacidad, por el hecho de tener una discapacidad y dentro de ese colectivo hay mucha diversidad tanto por edades, por género, por gustos, por formas de vivir la vida, por muchísimas cosas. ¿no? Entonces intentamos mmm, complejizar esa mirada ¿no? y, y entenderla desde ese punto de vista de que pues, la diversidad, diversos somos todos, diversos funcionales somos todos y hay que integrarla dentro de cualquier diseño de producto y servicio, porque además es que en tiempos de crisis y todo esto es mucho más económico, mucho más rentable.